Tenemos aquí un asiento de control postural o de hecho postural, ¿vale? La función de él es, bueno, para pacientes en concreto con eh, espalda, digamos, con la columna, tengan una riba eh, bastante prominente y estructurada que tenemos que localizar. La función, intentando respetar un poquito la posición en la anatomía de su cuerpo, es alinearle los hombros a la altura, hombros con la pelvis y la cadera, y esta a su vez con la rodilla, y evitar una aducción, una aducción de, de esta, ¿vale? se monta sobre un chasis, chasis con vacunación también además, ¿vale? Manteniendo siempre los 90 grados de posicionamiento y luego vamos cambiando un poquito el centro de gravedad con la vacunación. En este caso además, hemos montado un motorcito auxiliar para la propulsión de él y ayuda para el acompañante, ¿vale?